Mi perro Max, quizás la cosa más importante de mi vida Muchos de vosotros habéis preguntado que dónde está Max Y es la hora de decir la verdad Y es que lo han secuestrado Suena un poco raro, quizás un poco falso, increíble, pero es la verdad y lo vais a ver en este vídeo Max no va a volver Y la verdad que lo sentimos muchísimo, pero ya está Como sabéis tenemos esta casa y tenemos aún la antigua Máximo House El caso es que estábamos tranquilamente en esta casa cuando a mí por teléfono nos llama el chico que nos lleva Y nos dice que la policía ha estado dentro de nuestra casa Nosotros estamos flipando Por lo cual fuimos a la casa y mirar cómo encontramos... Que barrio me da, eh Válgame, se han reventado la puerta, ¡holo! bro Me cago en la Que hijos de esto, han reventado la puerta, bro pero, pero... hijos de bro Y esos... hijos de la gran puta No me lo puedo creer válgame. válgame, chavales, se han reventado la puerta, puerta. Que hijos de... Lo siento por los insultos, bro, pero qué hijos de puta. Ah, sí, sí, sí, sí, tal cual. ¿sí? Que de puta. Han venido a robar el perro. 100% han venido solo a tocar la puerta a robar el perro. ¿Qué? Para que mireis, Sandro. Que hijos de to toda esta protección por si acaso. Porque mal sí, claro. es Rompía, rompía, porque ha roto estos pestillos. aseguraban la puerta. para que no Era, Eran antiperra. Pero es que es. Qué locura, ¿no? Han tirado la pura puerta. Entrar dentro por si hay alguien. La policía ha estado ahí hace 20 minutos. Vale. Así que decidimos entrar Y mirar cómo estaba todo, todo, todo, todo abierto ya. Vale, sí, mira la vale. persiana ¿Sí? ¿Qué ¿Qué ¿Qué Vamos todos a la cocina Ay, qué amigo No, mira, es Hasta aquí está La comida de Max Es que está la comida de Max, es que no hay más Bueno, está aquí la bebida, la comida Lo que veáis, es que la casa está Pues recogida sí. Es que nos vivimos aquí, nos estamos llevando todo para otra casa Es normal que esté un poco sucia después de absolutamente todo lo que ha pasado con la firma y tal Pero es que, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira Este es el juguete de Max Es que real que, es que estuve, os lo prometo, hace <risa> No, si sí, han abierto todo, o sea Han tirado todo, han abierto todo Es que es normal, es normal, o sea, me han roto todos los enchufes, es que es normal <risa> A ver, no hay nadie, pero... Pues, si no, o sea, es que el perro no gusta tío Es que han venido a llevarse al perro en plan 100% han venido a llevarse al perro ¿no? ¿Es real? Que, o sabéis que, que sois, o sea, hay que ser conscientes de que nos han robado el perro y ya está porque que veáis que ahora va a venir la policía y todo porque, porque si alguien no se lo cree, ¿no? Cuando subí a la parte de arriba estaba yo flipando Parecía eso un basurero Válgame Hola oh, no. Una pachada no, no, no, no, o sea, es que, no, es que aquí hay gente. Chavales, tenemos un problema. Yo creo que Max, ¿sabes que algún internación nos puede reventar la puerta? Por reventar y hasta la noche va a robar a Hermano, ¿cómo se va a escapar Max si tiene una barrera ahí? Bro, que es imposible que el perro la mueva, hermano La puerta estaba cubiertísima pero si rompía los ojos. O sea, es imposible O sea, no tiene sentido que... O sea, es, imposible, es imposible Nadie, nadie reventa una puerta por la mesa claro. es que Esto no estaba así Mira, esto de teoría... No sé dónde va esto, bro vamos al chico que nos lleva y mirad lo que nos dijo ¿Va a venir la policía ahora? Sí Entonces. Situación, les han llamado hace ahorita y media y ellos cuando han llegado ya estaba la puerta tirada abajo ¿Qué? O sea que no la han no las tirado ellos No la han tirado ellos. Vale. Entonces, en unos 15 minutos os llega una patrulla Lo que ellos tienen claro que está mal es la puerta de la entrada Más... La persiana que está rota de la cocina Me ha dicho dice claro Nosotros hemos ido hace una hora más o menos Que es cuando me han llamado a mí. ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el problema? Que el perro ya hubiera aparecido Entonces me ha dicho se lo habrán llevado Tú ahora vas a tener que presentar una denuncia Por fin iba a venir la policía Aquí empieza lo gordo con la policía Hemos recibido una llamada formando de que eh, Parecía que habían entrado aquí nos empezaron a explicar absolutamente todo bueno hemos estado explicando no había nadie entonces hemos comprobado el perímetro y hemos bajado abajo y hemos visto al, al que era porque estaba la puerta de la cocina ab, total, abierta y de que había un deso con comida de perro pero el perro no estaba o sea sí porque nosotros o sea, te explico estaba el chico que tenía el perro aquí porque nos hemos mudado a otra casa, pero lo habíamos dejado aquí por el tema del césped y tal, con un chico. Eh, la, la cuestión más importante es: ¿os ha entrado alguien en casa ajeno a vosotros? En sí, teoría, sí, porque o sea, no sé si han visto la parte de arriba, pero. Sí, es que hemos subido, hemos mirado toda la casa y hemos subido arriba del todo y decimos: aquí está viviendo alguien. ¿vale? Y nos ha, nos ha parecido raro y decimos: vamos a hablar con el representante a ver qué pasa aquí. Teníamos que ir a los mozos a denunciar. Para que entendáis, los mozos es como la policía local de toda España. Lo que os recomiendo es que vayáis a mozos a y ahora te puedo hacer una comprobación de hechos, llamaría mucho si le pasar el tema y si quieres les digo que vais a ir Pues hacemos la comprobación de hechos, claro. de acuerdo, haremos reportaje fotográfico y Sí, vale. Salimos fuera con la policía porque tenían que apuntar en un escrito todo lo que habían visto y todo lo que habían registrado ¿Y el perro de quién es tuyo? Es mío ¿Y es que te lo han robado? ¿Cómo bien. es el perro? El perro es un husky, husky, blanco y negro Un husky siberiano sí. Si lo viéramos por aquí nos hubiéramos dado cuenta no Hubieran llamado, ¿verdad? Personalmente es que... Ay, pues hubiera llamado lo que, lo que ellos llaman ¿eh? No sé, 100% ¿verdad? sí, sí, porque el otro día estuvimos... Pero bueno, yo creo que eso Han entrado, y visto que no había nada de valor ha dicho, ¿cuánto vale el perro? 3, 4 mil euros que Era eh, pequeñito o era... Tenía un año, o sea, no Lo no, tener o sea, el, el ¿no? sí. bueno, no, no, perro? Es... No es... no, no. es... no, es vale. Vamos a poner la puerta, porque la puerta dentro de lo que cabe no está rota y Bueno, ahora vamos a hacer un acta, vamos a ir a los mozos que es como la Policía Suprema, a denunciar no a ver qué pasa, porque Max no está La pregunta es, ¿qué sentido tiene que tiene la puerta, nena? No lo sé, para el perro, a lo mejor les algo, ¿no? Intenta cogerlo ha hecho reinventado. Pero que no puede, o sea. Es que, ¿cómo lo sacan si no? O sea, mira, pero si no tiene sentido, o sea, la puerta, tú metes la mano por aquí, tienes el enganche aquí para abrir la puerta, ¿vale? ¿Qué sentido tiene que tire la puerta en vez de saltar? O sea, en verdad no tiene ningún tipo de sentido porque aquí está la barricada Eso que lo han hecho maldad, bro. Igualmente, ¿cómo coño se revienta una puerta? No, tienen prisa, bro. No lo sabe el que viene. Arrasan y ya está, bro. Sí, hijos. Que ya está. Vale. Hijos de. una. Una. Una. ¿vale? Ahora acabo de hablar policía científica. Ahora como niñas... Vale, ya te informarán Pero, eh, interesa Si te han llevado el perro El perro en, en este país está catalogado como si fuera un objeto Eso es una pertinencia tuya Y alguien posiblemente te ha robado el perro Aparte de todo de que te haya entrado en tu casa No se puede acceder Vale, ¿Vale? pues genial, gracias Pues nada ¿eh? <risa> Otro día más Yo me fui a denunciar a los mozos Y creo que fue la experiencia más rara de mi vida Pues estamos llegando, llegando ahora mismo a mozos de Escuadra Y vamos a ver lo que nos dicen Y vamos a poner la denuncia Vale, máximo Squad eh, Me he quedado yo ahora fuera, vale. Han entrado ellos dos a declarar ahí dentro y sinceramente es una locura todo esto que está pasando. Y eh, hemos estado buscando a Max, hemos está haciendo un montón de cosas, chicos. Y ahora pues bueno, hemos venido a poner la denuncia de que alguien ha entrado en la Máximo House. Creo que es la primera denuncia que he puesto en mi vida, vale. O sea, hemos estado prácticamente dos horas justamente aquí en, en la comisaría. Tenemos la denuncia puesta, así que nada. Pobre Max, ahora va a venir la policía científica a tomar las fotos, a investigar absolutamente todo Y vamos a ver lo que pasa Darle like porque Max no va a volver Nos dijeron que iba a venir la policía científica a nuestra casa O sea, yo estaba flipando, no había visto eso en mi vida Así que vinimos a casa cuando yo estaba justamente con Franela Y vino básicamente el mozo a la puerta Y empezó a registrar todo, yo estaba flipando Bueno, La situación era increíble, o sea, es que es que es que no me podía imaginar que nunca la policía científica estuviera en mi casa. Para que veáis que todo esto es verdad que nos estamos mintiendo, como os podéis fijar en el maletín del mozo, ponía mozos de escuadra, que es la policía de aquí de Cataluña. Bueno, va a coger huellas, pues, va a echar polvos y a ver quién en ha entrado a en la casa. Y al final descubren quién es. que irme a un maldito juicio. El chaval este, de, este que ha afectado al perro, que ¿Sí? se va a caer va a pillar por todos lados, pero es que es normal. Es que todo esto es súper un... bueno. Chavales, están muy está por ahí. Una superficialisa uh, que, que, que te suele decir, hostia, esto, eh, no, esto no tenía que estar aquí, esto tenía que estar ahí ¿A cómo? Sí. No como se llega. ¿La perteneciana o la puerta? ¿Este puerta? Esta puerta. Pues esta puerta puerta todavía. Imagino que seas como un perro. Sí, que se ha puesto el balasca. Bueno, no ha tenido el cara de hierro. Pero... Empezó a echar polvos raros por absolutamente todas las superficies Para ver si había huellas que no eran nuestras Es que realmente esto es surrealista, o sea, es que parece una maldita película pero, pero es que, es que, es que nos ha pasado <risa> ¿eh? A ver, La policía científica básicamente nos dijeron Que volviésemos a esta casa para coger Un par de papeles y después volver Otra vez, ir a la otra casa Por si Max volvía, porque sí que es verdad Que hubo una o dos veces que se escapó De casa, pero de repente a las horas volvió Así que aún teníamos una pequeña esperanza Vinimos a esta casa, pero es que Había muchísimos fans en la puerta Es que hay muchísima, pero muchísima gente sí, en casa Tío, y ahora mismo eh, Estoy súper ¿Me nervioso con, Por lo del perro y todo y sí. que Me da de fatal, pero es que es que hay como 50 personas es una, es una locura. Además, nos echaron la bronca a los vecinos. O pones un horario o pongo un chiringuito. Ojalá. Pongo un chiringuito. Es que además, es que además. Sí. Ya, pero imagínate, imagínate, o sea, si a ti te hablan mal, imagínate a mí si es, que es que lo hemos intentado al máximo, en ¿Sí? San Polo igual, muy igual Y es complicado Pobres vecinas, porque es que nos están echando a la bronca y dicen que, que van a llamar ahora mismo otra vez a la policía Y nos van a denunciar, o sea, me puta <risa> Que si roban a más, que si me denuncian por mm, vivir, bienvenidos a mi vida, <risa> Suscríbete al canal, denle like porque seguro que esto no lo vais a ver en ningún otro lado Salimos a firmar y a hacernos fotos con absolutamente todo el mundo con buena cara Para que no se preocupasen por absolutamente nada y porque pasen un buen rato Pero es que yo por dentro he estado destrozado Pero de verdad que hoy la policía o lo que sea me llame para, para ver dónde está mi perro Lo siento es que si estoy un poco desanimado pero tenéis que entender que es un poco normal Fuimos a la antigua máximo House y esto fue lo que pasó A ver si está Max, tío, por favor, a ver si nos dice algo el policía, ¿eh? no puedo más tío. Por favor, por dios No va a estar, no, no va a estar Que sí que sí va a estar, que sí ¿Cómo va a Las estar, es lo único que se pierde, va Muy raro, tío, ¿cómo pueden jugar así con un animal, tío, de verdad? Eh? Es que quizás es la cosa más importante de mi vida Después de mis padres y tal Yo no se habrá escapado, que es un perro, le vale muchísimo dinero, tío No sé, no sé, pero bueno wow. Vale, pues estamos llegando a ver si está, ah, bueno, yo que sé, más, por aquí no, no, Por favor, no, que esté Max, tío, tío, de verdad <tos> A ver A ver, pues el policía ya ha puesto, ha puesto, ha puesto aquí ¿La puerta bien? Siempre está aquí Max, que se pone de pie cuando escucha el coche, tío, y no está sí, allá. Vale, pues chicos, vamos a dar una vuelta, ¿vale? Yo voy a ir con Nacar justamente por ahí tú, Guille, si quieres, baja por ahí A ver si está por alguna de estas calles Esperamos a encontrar a Max, tío Pero mira, mira, ahí hay gente, ahí hay gente sí. Es verdad que hay gente, a ver si han visto a algo Nos lo juramos que vamos a llegar hasta el final de esta investigación Vamos, vamos a ver todas las cámaras vamos, lo que Cueste, cueste vamos todo a lo que vamos Max Vamos, de todo, de todo y de todo Fijaros que aquí hay una cámara Entonces podemos llamar sí. incluso a los vecinos, Podemos ¿no? llamar a los vecinos y decirles que nos dejen ver la cámara Así al menos podemos ver si Max ha ido para allí O se si ha ido para allí se ha ido por ahí arriba por ese camino Claro, es que imagínate que lo, lo, lo tienen aquí metido Lo que sea, tío Yo que pero sé, pero es que no creo esto, tío pero... creo, No creo, no creo, no creo, la verdad A ver qué pasa un camino privado, estoy... Sí, porque Max una o dos veces que se escapó Yo sé que se vino por aquí porque los vecinos estos nos conocen Porque Max se había metido varias veces justamente por aquí Pero no tengo la verdad es que ni la menor idea hay, hay una casa a la derecha y otra a la izquierda Pero bueno, no sé Esto me raya bastante, bastante, bastante vale, La verdad es que... Es enorme, tío. Mira, mira eso. Sería imposible encontrarlo. Vamos para la casa, a ver si ya he encontrado algo. No, la alarma de casa. Está sonando la alarma de casa. Corre, corre, ¿Cómo, corre, ¿cómo, corre. ¿Cómo? ¿Cómo ¿Qué está pasando? Vale, se acaba de parar. Se acaba de parar la alarma, pero ¿what the fuck? Está ¿Qué Está sonando la es alarma aquí dentro de casa? ¿Cómo venir corriendo? Vale, vale, otro maldito. ¿Qué, ¿qué, va? ¿qué? ¿Qué, ¿Qué tienes en la, la, en la mano? Vale, calma, calma, calma. ¿Cómo que calma? ¿Cómo que calma? tío? que Max? Vale, muy bien. Me he ido hasta la carretera y me he encontrado detrás de una piedra, este pelucho, no sé qué es, que creo que es de Max. ¿Es el juguete de Max? Sí, ¿no? Sí, es el juguete de Max. Este, y encima se lo compramos hace súper poco, tío. Si sí, es que está súper seco, seco, y está súper seco, o sea que ¿Dónde no me has lleva? encontrado. Estaba ahí en la carretera detrás de unas piedras que se han llevado, Max. Tío, se la han llevado. No, pero es que aparte, cuando yo estaba ahí, ya empezó a sonar la alarma de casa. No sé si habéis escuchado. Yo he venido corriendo y llevado, desde pero el móvil la han parado. Senta... Esto no me está haciendo nada de gracia. Ha no pasado demasiados, demasiados, demasiados coches. Así que vamos a dejar la investigación justamente por aquí. Vamos a llamar mañana también sí. a la policía a ver si han visto algo. Así que nada, así que Máximo Squad. Creo que no veremos a Max nunca más. Así que, Maximum Squad, muchísimas gracias por el apoyo, pero siento darás la noticia que posiblemente no veamos a Max nunca más. Muchas gracias por ver el vídeo, suscribiros, darle like. Yo soy Arta y como siempre digo, vive al máximo.